Bueno, primero se puede presentar diciendo: Soy Nicolás De Feo y eh, soy el fundador de CampsFood. Pero sí, pero. Vale. No, a ver, siempre yo igual tenía como el, el, el, el, el, el, como el anhelo de ser emprendedor, de hacer algún proyecto propio, pero yo no, no me veía a mí como ¿no? viste una persona que había nacido para eso. ¿viste? Como uno piensa que el emprendedor se nace, ¿viste? lo tiene en la sangre, se viste la personalidad y demás. Y hay otros que nacimos para la corporación, el bicho corporativo, ¿viste? Y vos le preguntas a mi familia, a mis amigos, y estoy seguro que te hubiesen dicho que nada no, que yo estaba hecho para laburar en empresas, en hacer la carrera en empresas, que es lo que venía haciendo. Y que la verdad que me, me, me fue bien y me, la, me gustaba, la, lo disfruté, digamos. pero en algún momento, eh, digamos, hubo como un clic en el que dije, che, digamos, hay algo más, me gustaría, ¿viste? Eh, estar un poco más conectado con el trabajo que hago, digamos, que, me, que, me, que me guste un poco más lo que hago, que me apasione un poco más. Eh, y ahí empecé a, a replanteármelo y digamos, el primer cambio quizás que me animé a hacer, que fue bastante grande, fue dejar un laburo que estuve siete años, que fue en Molinos Río de la Plata. Y, y el animarme a irme de Molinos Río de la Plata, que cuando renuncié para irme a despegar. Esa creo que fue la decisión más difícil que tomé, digamos, porque fue dejar una carrera que venía haciendo, que me venía yendo bien, que tenía posibilidades de seguir creciendo ahí, eh, pero para buscar algo nuevo, algo distinto, viste, y cuando me animé a dar ese salto, una vez que entré a pegar, le dije, no era tan grave, no es tan, no es tan difícil esto, eh, no se pierde nada, y ahí mi cabeza empezó a, también a, a decir, che, bueno, y por qué no otra cosa más. Y la verdad que, que sí, que, que ahí empecé a replanteármelo y empecé a pensar ideas que tenía en la cabeza y demás y, y la idea empezó a tomar forma y las ganas y la motivación empezó, digamos, cada vez a crecer más. Eh, Camp Foods es una, es una empresa dedicada a desarrollar y comercializar alimentos dedicados 100% a, a los deportes. Deporte de aventura, deportes de alto rendimiento, digamos, y, y todo lo que sean actividades outdoors al ¿no? aire libre. Eh, no, por eso decimos que en camps lo que hacemos es estamos alimentando aventuras, o sea, por un lado, literalmente porque hacemos comidas para que la gente se pueda llevar eh, y solucionar los problemas de la alimentación al aire libre, en, en una salida a la montaña, en un trekking, en una carrera de aventuras y demás, que tiene un montón de complejidades eh, esa alimentación. Pero por otro lado también porque digamos, queremos que la marca, que Camp sea como un puente que conecte a la gente de vuelta con la naturaleza. ¿viste? Creo que, que, que en ese sentido agarramos esas dos tendencias que, que vemos, que es por un lado la alimentación saludable, nutritiva que los deportistas buscan y que necesitan. Eh, y por otro lado esta búsqueda de volver a la naturaleza, de volver ¿viste? A, a, a conectarse con... Con, con el mundo, con los paisajes y demás, que, que creo que todo esto de la cuarentena y la pandemia viste como que lo volvió a sacar mucho a la luz, mucha gente que vive en la ciudad o que vive en Buenos Aires viste con ganas de, de volver a, a irse a, a, a la montaña, a la playa, lo que sea, o a un campo viste de conectarse con la naturaleza, eh, es algo que también nos, nos gusta vernos como una, como una marca que que, que motive y que, que influencia, que la gente vuelva a salir y vuelva a conectarse a pasar una noche en la montaña, a pasar una noche en un camping, en un trekking, lo que sea. Sí, vamos a hablar de cómo llegamos a hacer lo que estamos haciendo. Uno no fue que de un día para el otro se me ocurrió ¿liste? la lamparita y lo hicimos, viste. Sino que uno mira para atrás y ves cómo viste, como el discurso ese de Steve Jobs, viste, de Connecting the dots, como que vas uniendo puntos de cómo ciertas cosas se fueron uniendo y me fueron llevando a hoy estar haciendo esto. Eh, originalmente en, en Molinos, cuando yo trabajaba en el Río de la Plata, ahí descubrí la tecnología, esto de, de, de la utilización, que eh, es una tecnología que te permite deshidratar los alimentos de una manera particular. Eh, y eh, ahí me quedó dando vueltas esto, ¿no? como, como, como una tecnología que dije, che, esto está muy bueno, se puede usar para un montón de cosas. Y ahí empecé a investigar, empecé a conocer un poco más y demás. Y después, eh, cuando empecé a tener ganas de mandarme a hacer algo, dije, che, esto es una tecnología bastante nueva, es innovadora, se pueden hacer cosas distintas. Eh, ahí empecé a ver en dónde, hay, digamos, dónde se podía llegar a aplicar digamos, de una manera más, más concreta. Y ahí descubrí el tema de, de, del alpinismo, de la montaña y demás, que la alimentación para ellos es algo súper importante. Necesitan digamos, tener comidas con, con, con buena cantidad de calorías, que sean bien nutritivas, que les aporten la energía para hacer lo que hacen y eh, al mismo tiempo el peso de los alimentos es un problema porque tienen que cargar en sus mochilas eh, la, la, la comida para una, dos, tres o cinco noches o más entonces ahí encontramos que había realmente un problema eh, que, que, que necesitaba una solución y ahí empezamos, arranqué cocinando en mi casa conectando con algunos proveedores que hacen este proceso de electricización y, y lo llevábamos y demás y, y empecé a testear el producto con potenciales clientes, a ver si había interés o no. Y ahí descubrí yo, me dijeron, sí, yo alguna vez compré un producto como este afuera. Y ahí, a partir de ahí descubrí que afuera existía este producto y demás. Y, y bueno, y empezaron a decirme que, que, que, que era toda la cordillera de los Andes, to, todo lo que hay de, de actividades de montaña en Argentina y también en Chile, en Perú en, y demás, eh, es una necesidad y es un problema de resolver las comidas, así que ahí nos empezamos a enfocar porque vimos que había un problema concreto y había una solución que nosotros podíamos dar eh, lo testeamos con, viste, con, con un prototipo y demás y vimos que gustaban los productos y, y, y que tenían potencial así que ahí nos mandamos a, a desarrollar la marca y ahora tancar de vuelta con, con fuerza a comercializar los, los primeros productos para, para ese nicho específico No, ahora, eh, creo que uno siempre tiene miedo a fracasar, digamos, a, a que la idea que tuviste, el proyecto que estás armando, el producto que estás desarrollando, lo pongas en la calle y la gente diga no, no, no me cierra, o no me gusta, o es muy caro, o no, lo no voy a resolver este problema de otra manera. Eh, y, y nada, pero creo que digamos, ese miedo a, a fracasar, ese miedo a eh, también, digamos, que que sí, después de haber hecho toda una carrera en empresas, corporativas y demás y de, de tener yo la etiqueta de que yo no soy para mandarme solo porque yo necesito la estabilidad, el sueldo a fin de mes y demás de repente animarme a hacerlo obviamente que me estoy chocando con es esa la, la incertidumbre de, de no tener el ingreso fijo y de estar por ahí hoy invirtiendo más que ganando apostando que en algún momento por ahí esto va a crecer y bueno eh, por ahora lo vengo llevando bien, pero, pero sí te genera una sensación, digamos, que es el, el estómago que, que te da un poco de vértigo. Pero, pero bueno, nada, por ahora la vengo llevando bien y creo que, que la vamos a contar. Eh, a ver, si te tuviera que decir, se me ocurren dos, o sea, uno por un lado sí es como reconocido y demás, que es Yvon Junard, el, el fundador de Patagonia, de la marca Patagonia porque leyendo su libro y su historia la verdad que, que es alguien ¿viste? Que, que, que fue desarrollando todo muy de a poco muy ¿viste? Con, con la pasión de lo que él hacía, de lo que él le gustaba eh, y me parece una historia muy distinta a las de las típicas startups que hoy escuchadas que levantan capital y que salen a buscar inversores y demás sino que él sigue siendo una empresa privada que no cotiza en la bolsa digamos así. Y, y todo lo que se fue construyendo ¿viste? fue muy de a pasos y muy de a poco y también por, por la conexión que tiene con, con, con, las, con sus clientes, con sus consumidores que es bien, viste, mucho más profunda que su producto. ¿no? Eh, y después por otro lado, eh, nada, también reciente nombraba de, de, de, de mujer de Mai que, que es alguien que digamos, desde que tenía 20 años lanzó una marca con una amiga de accesorios, de gomitas y demás, se llamaba Sasha y la verdad que fue bárbaro, pero después se mandó a ser fotógrafa y y la veo y, y, y yo siempre le digo digamos, que, que, que para mí ella es una emprendedora desde que, desde que salió de, de, de, del colegio y ella ¿viste? no se la cree tanto, ¿viste? Pero, pero la verdad que, que sí, me parece admirable como hizo toda su carrera, súper independiente laburó un mes en relación de a laboró un mes y después eh, dijo, no, no, esto no es para mí y se mandó siempre, siempre sola Sí, yo, yo, creo que, yo creo que es para todos eh, ser emprendedor, cualquiera puede serlo eh, Digamos, como te, te comentaba antes, yo tenía la etiqueta de que yo no podía ser emprendedor en algún momento, eh, de que yo había nacido más como el bicho corporativo, pero la verdad que hice algunos cursos, un curso espectacular con Francisco digamos que, que, que me cambió la cabeza porque me eh, demostró que se puede aprender, que las cosas se pueden aprender, que hay metodología para arrancar para negocios de cero, que se puede aprender. Eh, y la verdad que yo veo hace un año y medio cuando yo digamos, estaba lejos de estar en un estudio y, y, y, y dónde estoy en esta situación ahora digo, me mandé porque me, me formé, porque leí, porque fui a cursos y porque aprendí de la gente que ya se mandó y los escuché y, y creo que todos pueden ahora después en si todos quieren o sea, por ahí hay gente que, que, que no le gusta o no o prefiere, digamos eh, estar con, con la estabilidad, con la seguridad, pero... Pero si hay alguien que está en la empresa hoy laburante y siente digamos que, que le encantaría el animarse pero cree que él no es para eso, yo le digo, se puede. Porque yo era esa persona hace dos años que decía, yo no soy para eso y hoy estoy acá y me siento como uno más, ¿no? me siento que me falte nada, ni distinto a cualquier otra persona que haya querido arrancar un proyecto o emprender.